Bienvenidos a mi mundo de locura. Mr. Frey en el beat. H. Luján, brother. Trap de Hachal rompiéndola. ¿Qué pasa, amigas? Solo quiero verlo celebrando Que estoy sonando bueno y tú lo estás gozando Mis chiquillas bonitas ya lo están bailando Con un par de botellas ya se están emborrachando Hace mucho tiempo que no subo un escenario Pero con mis versos les juro que estoy ganando Ya no existen momentos para pasarlos Si gasto mi dinero y tiempo en estar viajando Ey, busco el placer Tratando de llegar a mi sueño de viajar a Budapest Ey, busco el placer Y me apura la tortura de estar entre el mal y el bien Ey, el placer Nadie me asegura Que si viejo Después vaya a volver Ey Busco el placer Eso no me importa Porque vivo Y solo quiero joder Vaya donde vaya Siempre pierdo la cabeza Por eso de se Siempre llevo Un par de tuercas Por eso siempre estoy de vuelo Me acompaña a mi colega Muchacho Cuando salgamos Estoy colgado Bien forever Y llegan y llegan Chicas muy bellas, estoy bajando de las luces de las estrellas. Dudo que temprano conozca a mi doncella. Si cuando salgo me entretengo con la botella. Guau, wow, qué locura, no puedo volver para atrás. Se ha pasado a mi tren y me tengo que marchar. Nuevos destinos, buscar un lugar. Porque el sitio clandestino yo no quiero parar. Guau, wow, qué locura, no puedo volver para atrás. Se ha pasado a mi tren y me tengo que marchar. ¿Qué importa el lugar si están mis colegas? Vivo de joda y de joda viviendo la vida bella. hey, busco el placer, tratando de llegar a mi sueño de viajar a Budapest Ey, busco el placer Y me apura la tortura de estar entre el mal y el bien Ey, busco el placer Nadie me asegura que si viajo después vaya a volver Ey, busco el placer Eso no me importa porque vivo y solo quiero joder Impactando tus sentidos oh, Wow, que frase sin sentido Viajando sin destino Mr. Freire en el beat